Muy buenas amigas y amigos, en el día de hoy vengo con otro video para continuar el tema del video número 2, en el cual estábamos jugando sobre las teclas negras y habíamos visto pulso, por ejemplo, sostener un tiempo regular todo el tiempo. Ya habíamos dicho de tocar cualquier tecla negra, ¿no? Mantener un pulso en ambas manos, y podemos pasar por cualquier tecla negra, incluso cambiar de manos, de brazos, al cambiar, también habíamos dicho de hacerlo con mano derecha, marcar el pulso con mano derecha y tocar con la mano izquierda. Estuvieron toda la semana trabajándolo, así que espero que lo hayan trabajado bien. Hoy vamos a ver que el pulso eh, va ordenado con acentos, y los acentos se refieren al compás. Y ahora vamos a ver que el pulso va ordenado de una manera arbitraria, pues de acuerdo al compositor y a la obra que vayas a hacer. Por ejemplo, si fuera un acento cada dos pulsos, sería una, cuestión, una cosa así. Los acentos le dan un orden a la música y esto tiene que ver mucho con el lenguaje que cada palabra tiene un acento y por eso reconocemos cuando estamos hablando porque me están escuchando y saben en dónde termina cada palabra porque le estoy poniendo un acento a cada palabra no, no yo sino porque el lenguaje es así entonces por cada acento uno sabe de que hay una palabra que es diferente a la que sigue y entonces uno puede separar de que dos palabras son diferentes por más que yo esté hablando todo el tiempo sin parar y no ponga pausas uno entendió todo esto de una manera lineal pero lo separa por una cuestión de acentos y vamos a ver otros tipos de poner acentos por ejemplo una forma de poner acento cada dos podemos cambiar de tecla por ejemplo primer tecla del grupo de tres de negras y primer tecla del grupo de dos. Entonces podemos hacer el fuerte en el primer grupo, en la primera <ríe> podemos poner el primer del tiempo el acento en el prim... primera <ríe> para hacer el acento... Uh, para hacer un acento cada dos lo más fácil es poner el acento en diferentes teclas por ejemplo si ponemos dedo índice en primera tecla del grupo de tres, dedo meñique en el grupo de dos, primera del grupo de dos, entonces podemos poner el acento en la primera tecla negra del grupo de tres Y podemos así inventar muchas canciones, siempre sosteniendo de que el pulso fuerte va en el índice. Uno, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Esto tiene que ver mucho, por ejemplo, las marchas son de dos tiempos sí o dos pulsos. Todavía no vamos a ver figuras, aunque muchos consideran que el compás hay que ver las figuras en realidad no hay que ver las figuras es un ordenamiento de eh, los pulsos los pulsos van, pueden ir divididos de a dos entonces podemos hacer una marcha Suena marcha, no tanto, pero más o menos esa es la idea. Después tenemos grupos de tres pulsos, en los cuales... es. y vamos a hacer lo mismo con el grupo de tres, hacemos la primera pam pam pa, un do tre un do tre un do tre un do tre un do tre un esto suena un poco a un vals, los valses son así ¿no? Es... podemos hacer también de grupos de A4. Un, do, tres, cuatro. Un, do, tres, cuatro. Esto sirve para ordenar los pulsos y saber en dónde está uno y no de que todos los pulsos sean iguales. Porque si son todos iguales, no sabemos muy bien en dónde estamos. No se sabe si es de 2, de 3 o de 4, si están agrupados así, como estábamos haciendo. Pero ahora si ponemos el pum, esto es un grupo de dos, esto es un grupo de tres, esto es un grupo de cuatro. es hacer el semifuerte bastante más débil que el primero así es como se dividen los pulsos en diferentes grupos grupos de 2, grupos de tres o grupos de cuatro lo mismo vamos a hacer igual que en el ejercicio anterior que estábamos marcando el tiempo vamos a hacer con la derecha, hacemos lo mismo y vamos a tocar con la izquierda Sí, hay que manejar el pulso con ambas manos, marcar el pulso con una o con otra para independizar manos, porque si no, el que es derecho, generalmente le va a costar más eh, el, el marcar el pulso con la derecha y tocar con la izquierda, y al zurdo le va a costar más marcar el tiempo con la izquierda y estar tocando con la derecha. Entonces es, es una cuestión de invertir el cerebro, en donde se invierte el cerebro... Y que ambas manos se independicen y puedan hacer exactamente lo mismo. Lo importante en esto es de que ambas manos puedan hacer exactamente lo mismo. Que no haya diferencia entre una mano y otra. Por eso es importante practicar esto. Si vamos a practicar lo mismo que estamos practicando antes, ponemos menique en la primera de tres, índice en la de dos y hacemos... Y el acento va en el menique. Papa, punto, pa, punto, punto, punto, punto. Entonces, que quede claro esto. Los pulsos, esto ya es una cuestión arbitraria del compositor si quiere componer. Por ejemplo, una marcha se la va a hacer en dos, los cuales el primero es fuerte, el segundo es débil. Va a estar en tres. Vals, mazurcas minués. Están escritos en tres tiempos. Primero fuerte, segundo débil, tercero débil. Primero fuerte, segundo débil, tercero débil. Primero fuerte, segundo débil, tercero débil. Ay, así, todo el tiempo y así, todo el tiempo y así, todo el tiempo. Cuatro cuartos, ella es más general. Por ejemplo, casi todo el rock and roll está escrito en cuatro tiempos. En cuatro pulsos. Este, dividido en cuatro pulsos. Eh, con el primer tiempo fuerte, los otros tres más débiles. Muy bien que este video que es cortito pero es para seguir con el mismo estilo en el que estábamos en el video número 2 en el cual estábamos viendo pulso hoy vemos divisiones de pulso y es de, de esto se trata el compás la división de los pulsos en diferentes grupos grupos de 2 grupos de 3 grupos de 4 pero en principio quiero que quede el tema del pulso y el tema del compás muy claro Espero haber sido claro. En todo caso, me dejan sus dudas en los comentarios. Si les gustó este video, le ponen un me gusta. Y si no les gustó, le ponen un no me gusta. Está bien. Si pueden, se suscriben. Si quieren, lo comparten con sus amigos en las redes sociales. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado y nos veremos en el próximo video ya viendo figuras rítmicas. Muy bien. ¡Chao!